Hoy en Leo Art Drawings dibujamos a Miratowa y a Someti las mascotas de los Juegos Olímpicos 2020 Muy bien amigos, entonces vamos a pasar a este espectacular dibujo haciendo un reconocimiento especial a estas mascotas que son las que animan estos Juegos Olímpicos que se están eh, celebrando en la actualidad Bueno, nuestro primer personaje es Miratowa Miraitowa que es un personaje muy atlético, es un personaje muy alegre. Su color predominante es el azul. Son unos personajes como muy ajedrezados, sí. Y este tiene el poder de, trans, de teletransportarse o de transportarse al lugar donde él quiera, sí. Su nombre es, eh, es una composición de dos palabras: Mirai, que significa el futuro, y Towa, que significa la eternidad, sí. Como bien sabemos, en cada uno de los Juegos Olímpicos se escoge eh, una mascota representativa para animar estos Juegos, ¿cierto? Entonces, si tú sabes el nombre de algunos de los personajes, de, los, de las mascotas de Juegos Olímpicos pasados, pues escríbelo en los comentarios y vamos eh, mirando si nos dedicamos a dibujar también mascotas de eh, Juegos Olímpicos pasados. Bueno, recuerden que los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, así como los mundiales de fútbol. ¿sí? Aquí se congregan eh, competidores de todos los estados, de, todos, de todas las ciudades, de todos los países del mundo en eh, memoria o en celebración del deporte. Hay competencias de todos los estilos y estos han ido evolucionando a través del eh, tiempo. Eh, la historia nos dice que estos iniciaron hace muchísimos años en la antigua grecia donde se reunían los soldados los guerreros y competían ¿sí? sin importar pues como la ciudad en la que de la que fueran competían y a esos pues obviamente se les daban eh, reconocimientos por eh, participar en estos juegos y por ganarlos cierto hablando un poco nuevamente sobre las mascotas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pues estos fueron eh, se hizo una selección en, en Japón se hicieron eh, se diseñaron los personajes se diseñaron muchos personajes y se pusieron a votación y fueron los niños y las niñas de las escuelas los que decidieron que eh, Miratowa y Someti iban a ser los representantes de los Juegos Olímpicos de 2020 son personajes muy futuristas eh, son unos personajes muy bien diseñados ¿sí? y además pues eh, exaltan la cultura japonesa desde la tecnología y desde el futurismo. ¿Listo? Entonces, vamos viendo cómo vamos realizando este personaje. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal. Estamos tratando de buscar muy buena información para ustedes por medio del arte y el dibujo. Diver hacer que el arte sea divertido y que además podamos aprender listo vamos a pasar a el coloreado de este personaje ya les dije que su color predominante es el azul ¿sí? eh, y que además tiene una compañera de la cual vamos a hablar dentro de unos momenticos listo vamos a continuar por acá hay un dato muy importante sobre los Juegos Olímpicos y es que se funda el Comité de los Juegos Olímpicos en 1894 hay unas historias muy fuertes sobre eh, cómo los Juegos Olímpicos han influenciado durante todos los años que se han celebrado en la humanidad incluso se han hecho protestas, incluso en, algún, en algunos Juegos Olímpicos hubo eh, algo así como una, una masacre de, de, de, unos, de unos participantes que pues han sido hechos y, e hitos muy importantes para la celebración de estas justas aquí ya ustedes están viendo que Vamos terminando nuestro personaje y vamos a iniciar con eh, la representante femenina de estos juegos. Ella es la participante Someiti, que también su nombre tiene un significado eh, bastante bastante llamativo, ya que eh, viene de la composición también de dos palabras, ¿sí? que es Somei Yoshino. Yoshino, que es una flor de cerezo, ¿sí? de ahí también que se pueda escoger que su color sea el, el, el rosado, es un rosado muy intenso, ¿sí? y la palabra que viene del inglés somelti, que es muy poderosa, sí, ella además tiene un significado muy especial porque representa los Juegos Paralímpicos y representa la fuerza de esos participantes que a pesar de tener alguna eh, discapacidad o alguna dificultad eh, en su cuerpo, en su uh, psique, su anatomía, entonces eh, se dan a la tarea de representar a sus países por medio del deporte. ¿sí? Es un personaje muy tranquilo, es un personaje que adora la naturaleza y que además tiene unos superpoderes que le han otorgado, ¿sí? en este caso ella puede eh, hacer uso de la te telepatía y de la telequinesia y además eh, tiene uno de los poderes favoritos míos en este caso que es poder volar, ella puede volar por los lugares que desee. Bueno, estos personajes, estos personajes de Tokio 2020 Muy bien y ya finalizando pues con nuestro eh, video vamos a darle unos detallitos finales a, a estos personajes que eh, son muy alegres, son muy al estilo eh, japonés de la técnica kawaii sí y eh, vamos a darle color a Shomeiti, vamos a darle ese fucsia representativo que tiene y nos vamos a despedir para decirles a ustedes que nos vemos en el próximo eh, video espero en los comentarios me digan si les gustó o no les gustó espero eh, dibujame esto, por ahí tengo unos proyectos en los que he estado trabajando y les estaré contando más adelante o subiendo los eh, videos al canal recuerden amigos suscribirse, recuerden darle like y recuerden que siempre estaré agradecido con ustedes por el gran apoyo que me dan día a día acá en este canal de Leo R. Ramos. Bueno amigos, no siendo más los dejo con los últimos detalles de nuestro dibujo y no olviden que les deseo muchas felicidades y les doy un fuerte abrazo desde la distancia.